Hoy quiero compartirles eh, sobre el tema de cómo tener una convivencia en armonía en estos tiempos del, del COVID-19, donde se nos ha pedido eh, pues estar en un momento como de confinamiento, ¿verdad? Y, y a veces eso no es tan fácil. porque Porque además... Eh, eh, nosotros, esto del COVID nos ha hecho tener un montón de sentimientos. Eh, por ejemplo, hay miedo, miedo tanto a contagiarse uno como que se contagien seres queridos. Eh, ayer hablaba con una persona que me decía que uno de los retos es que sus padres son mayores y por lo tanto eh, hemos por causa de eso, ella estaba encargándose de ir a traer la medicina y, y, bueno, ellos le escondieron la receta porque querían ir ellos. Entonces, cuando ella se enteró, se molestó mucho, pero detrás de esa molestia está el miedo, el miedo a que ellos se contagien, eh, también el miedo a ella contagiarse. Entonces, no quería ir ella tantas veces a la, a la clínica. entonces esos son resultados de lo que nos está trayendo, de los retos de este tiempo, ¿verdad? También a, hay miedo de, de, de ir a trabajar. Aquellos que no pueden hacer teletrabajo, eh, hay posiblemente agotamiento, fatiga. Eh, hay la posibilidad o la realidad de despidos en estos tiempos. Además, hay desafíos cognitivos debido al estrés. Por ejemplo, hay mayor distracción, mayor desconcentración. Eh, también, por ejemplo, cuando uno tiene que lidiar con ya situaciones difíciles laborales en, en este contexto, tal vez lidiar con jefaturas que son más intransigentes o más difíciles, eso también afecta nuestro estado emocional. Eh, además, que para los que tienen que trabajar desde sus casas, eh, pues es la carga extra de, del cuido eh, que hay que tener y de las tareas del hogar, de ayudar a los hijos, hijas con tareas y además con, con el mismo estudio, ¿verdad? Eh, y no saber eh, en qué momento esto, esto va a cambiar. Entonces, todo eso son retos que nos demanda esta, esta pandemia. Y cuando uno está así, en un momento de mucho estrés, es importante focalizarse en el propio autocuidado. Y aquí estamos hablando que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad. ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, yo ese estrés va a crecer. Y díganme, ¿quién con mucho estrés tiene paciencia y tiene buen humor. Y, por supuesto, una persona sin paciencia y sin buen humor, ¿cómo van a estar las relaciones en la familia? Entonces, yo necesito autocuidado para reconectar con mis emociones y saber cómo me siento, identificarlas y, y poder discernir. Ustedes saben que eso no es algo tan fácil en nuestra sociedad porque nosotros estamos siempre en nuestra cabeza pero no necesariamente en nuestros sentimientos, en, nuestra, en nuestra, nuestro corazón. A veces ni siquiera sabemos eh, qué estaba en nuestro corazón. Entonces les comentaba que, que para tener una convivencia que sea armoniosa en estos tiempos, se requiere primero autocuidado, precisamente para nosotros mismos manejar nuestros propios niveles de estrés. Eh, porque les estaba comentando que alguien con mucho estrés difícilmente va a tener capacidad de paciencia, de buen humor, de tranquilidad, de lidiar con las cosas de forma más adecuada. Entonces, eh, en base a eso, eh, quisiera que ustedes se observen y para volver al equilibrio piensen ¿Cuáles son los pensamientos que los desequilibran, que me distraen? O sea, ¿qué es particularmente lo que yo pienso cuando estoy en ese estado de desequilibrio, de, de, de que estoy distraída? ¿Qué pasa conmigo? Entonces, en el, hay que pensar cuál pensamiento me daría estabilidad en este momento? Piensen por un momento, ¿qué pensamiento me podría dar estabilidad en este momento? ¿En qué pensaría? ¿Ya tienen alguna idea? Bueno. Eh, les voy a compartir que quien para poder volver hacia adentro, quería, les había preparado yo toda una imagen, un PowerPoint, <risa> pero por este YouTube creo que es un poco diferente. Pero vamos a ver si ahí lo ven. ¿Verdad? Ahí hay una imagen de quién está pensando. Entonces, si yo me coloco ahí como ese ser que está... Que tiene la posibilidad de elegir qué pensar, qué sentir ¿verdad? Eh, ¿en qué pensaría para estar otra vez bien? Bueno, para nosotros potenciar la capacidad de concentrarnos de fluir ¿verdad? y con eso tener más paciencia más tranquilidad más calma yo necesito desapego. Ustedes saben que tanto para los médicos, los cirujanos, como para eh, una persona que estudió psicología y que hace terapia, eh, la, hay una cosa ética que eh, se dice que es que uno, un cirujano no puede eh, atender a algún familiar, no lo puede operar. ¿Saben por qué? Por el apego. Usted se imagina que usted sea ese médico que tiene que operar a su hijo. Creen que va a tener la misma concentración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está toda la parte emocional influyendo. Por eso cuando hay apego, en realidad la respuesta emocional que uno tiene a eso, eh, a veces no es la mejor. Y... Y, a, y, de esa, y el apego es algo interesante. Cuando un bebé eh, acaba de nacer, el apego es importante. Digamos, el hecho de que el chico o la niña se sienta abrazada, querida, cuidada por sus padres, tiene que ser alimentada, todo el tiempo ¿verdad? tiene que estar cuidada. Pero, ¿qué pasa? Si usted mantiene la misma relación con su hijo y, o su hija a cuando era bebé, o sea, que usted lo alimenta, que usted le da la comida en la boca, que usted lo está eh, limpiando cada vez que llora, que, que no lo deja hacer nada porque es un bebé, pero ya es grande. ¿Qué creen que pasa? Por eso es interesante con esto del apego. El apego es importante en los primeros años de la infancia, pero para los padres... Y para los hijos e hijas es muy importante que se empiece a practicar el desapego. Porque el desapego le da la posibilidad al hijo e hija de crecer. Y ustedes saben algo interesantísimo que se ha descubierto últimamente respecto a la ansiedad. La ansiedad, pues obviamente es normal, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos es muy normal sentir ansiedad. En eso... No es lo, lo terrible. Lo terrible es cuando la, los niveles de ansiedad son muy altos. Y hay personas que tienen crisis de ansiedad que en su historia de vida no han tenido ningún problema o trauma muy severo. Entonces, se ha descubierto que es precisamente porque hay una visión del yo vulnerable. Como que yo no puedo, como que me siento inseguro. Y esa inseguridad se ha descubierto que puede provenir de que hay todavía mucho apego de parte de sus padres, de sus padres, de su mamá, de su papá. Entonces le da el sentimiento al individuo o a la, a la chica o al chico de que ellos no pueden solos. Vean qué interesante. Por lo tanto, el desapego es importante. Hace bien dejar que los otros vivan su vida, porque ahorita no sé cuántos de ustedes viven ya sea con hermanos o, o hermanas o con hijos, hijos, nietas, el, el hecho de poder yo aceptar que el otro tiene su independencia y que esa independencia es lo que los va a hacer fuertes. Entonces, eh, permitirles tomar sus decisiones sin que yo necesariamente tenga que influir tanto en las decisiones que toman, y ustedes saben, entre más adulto es alguien, pues más libre de tomar sus decisiones. Uno puede estar apoyando, pero hay que cuidar si yo tengo apego. Porque si tengo apego, de alguna manera, como ustedes les acabo de decir, estoy entonces eh, incapacitando al otro a mejorar. Y también yo misma o yo mismo eh, me estoy poniendo unas digamos, un obstáculo que no debería estar ahí, porque entonces las personas dicen, no, es que no puedo participar en esta capacitación, en esta charla, porque, porque tengo que cocinar, y pues sí, cocinar a los hijos de 20 años, 30 años, no explico, es como, está bien hacerlo si uno, si hay, un, si hay una distribución de tareas en el hogar, ¿verdad? Pero, pero a veces... Para eso uno requiere soltar la tarea y permitir que el otro lo haga a su manera y no estar metido a la par todo el tiempo diciendo, y le echó sal, y le echó tal cosa, se hace de tal manera, ¿verdad? Entonces hay que cuidar. Precisamente esos son eh, estrategias para ir desapegándose, ¿ok? En la medida que yo más estoy desapegada, en ese sentido, no es que yo esté sin amor. Yo tengo amor por él, por eso confío en que lo puede hacer y que puede hacer de, ser independiente, ¿verdad? Y que yo no tengo que estar a la par de él toda la vida o de ella, ¿verdad? Eh, eso, por un lado, me va a hacer entre más desapego, más posibilidad de concentración voy a tener. Por otro lado, el hecho de encontrar estabilidad emocional en esta... Eh, montaña rusa de emociones que tenemos todo el día. Si ustedes eh, se fijan cómo me he sentido en este momento, ¿verdad? Y, y durante el día entero, con cosas repentinas que pasan y con, ¿verdad? Con las nuevas medidas que todos los días hay una nueva medida para, para la prevención del contagio, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para volver a estabilizarme? Entonces, en mi caso... Eh, yo encuentro que es muy útil en tener la capacidad de poner todo en un punto. En un punto, poner punto final, estar con la concentración de quién está pensando y solo observar quién piensa, quién soy y estabilizarme otra vez. Para eso, una cualidad que es muy buena es ser introspectivo, y eso requiere silencio. ¿Eso qué significa? Eh, que nadie está controlando mis pensamientos. No, na, a nadie le doy poder de que influya mi mente. Soy solo yo quien decido qué está pasando en mi mente. Imagínense que en este momento ustedes dicen, nadie más que yo Nada más que yo voy a decidir qué pongo en mi mente. Y ahora, ¿qué tal si podemos decidir por un momento que lo que yo ponga en mi mente es una imagen o un sonido que me dé paz? Que es algo que yo escojo que me dé mucha paz y que limpio todo lo demás que le bajo el volumen totalmente a todo lo demás. ¿Sí? ¿Ven que uno puede retomar con eso que le llamamos introspección, el autocontrol, el poder sobre mi propio ser? Y luego tenemos también que tener la capacidad de filtrar, es decir, no dejar, o sea, en mi cabeza, eh, en este momento, en el lugar donde ustedes están sentados, en sus casas, donde sea que están, puede ser que están recibiendo mucha información externa, de todo lado, incluso de su propio interior, o de cosas que ya pasaron, que ya, ya pasaron. Entonces, ¿será que eso todo me invade o que yo tengo un filtro y que yo puedo discernir qué es útil para mí en este momento y qué no? esa capacidad de filtro eh, le llamamos análisis o reflexión y es lo que nos diferencia de ser solamente instintivos, ¿sí? Ahora, quería decirles una frase que había preparado para ustedes también, que es de Daniel Goleman, que habla de la inteligencia, las diferentes inteligencias, ¿verdad?, porque siempre se ha medido el coeficiente intelectual como eh, mi capacidad para resolver situaciones de matemática, etc. ¿no? Pero ustedes saben que, él dijo algo que me parece interesante, dice, la clave para alcanzar un alto coeficiente intelectual colectivo es la armonía social. O sea que hay una inteligencia que tal vez tenemos que ir desarrollando, que no la tenemos en este momento porque somos especialistas en el conflicto, <ríe> somos especialistas en engancharnos en cosas que son, que son, que causan sufrimiento, pero cómo podemos volver a tener tal inteligencia eh, colectiva para crear armonía social, cómo poder hacer eso. Entonces quisiera eh, Hacer un ejercicio para preparar nuestro terreno mental. Vea, en este ejercicio dejen todo lo que ya pasó afuera. Todo el trabajo, todas las, la, las compras que no hice, lo que hice, todo eso vamos a dejarlo afuera. Incluso las situaciones estas del, de la, del contagio, de los temores, todo eso lo voy a dejar para afuera. Y voy a preparar mi terreno mental para yo poder descubrir cosas de mi ser. Y les voy a hacer unas preguntas y quisiera que ustedes eh, respondan en su mente. Observen qué es lo primero que les viene a su mente. La primera pregunta es, ¿qué virtudes tiene usted que le ayudan a tener buenas relaciones? Lo primero que venga a su mente, obsérvese, ¿qué virtudes tengo que me ayuda a tener buenas relaciones? relaciones. Puede ser que ustedes tengan unas 50, ¿verdad? Pero por lo menos piensen en unas 3. Que yo digo, esas son mis virtudes. Aquí me están escribiendo en el chat, excelente. Carito dice empatía. Mm, eso es una virtud muy buena. ¿Qué más? Piensen, ¿qué virtudes tengo? que me hace tener buenas relaciones. ¿Okay? Ahora piensen, ¿cuáles son los talentos o la forma de ser de otros que cuando ellos son así, eso lo aprecio muchísimo? Que yo digo, vea, cuando las personas tienen estos talentos o estas características, yo me gusta mucho. A ver, aquí alguien dijo que tenía la capacidad de comunicación, de que era jovial, generosidad, tolerancia. Excelente. Excelente. Gracias por compartir honestidad, capacidad de escucha. Fantástico. Verá, entonces los talentos o formas de ser que yo aprecio mucho cuando las otras personas lo tienen. Y yo digo, uy, qué, qué especial. Comprensión, vocación de servicio, ser honesto, la capacidad de escuchar. Excelente. Amor, escucha activa. ¿Verdad? Ahora, ¿están listos para la, la tercera pregunta? Que esta es un poco más difícil. <risa> Aquí tenemos bastantes. Ustedes pueden ver en el chat, hay varias. Gratitud, comunicación, servicios, saneación cuántica, humildad, respeto. ¡Uy! Híjole, ya no puedo leer tantas. Pero bueno, ustedes ahí las pueden ver, ¿verdad? Vean, la tercera pregunta es, ¿cuáles son las actitudes o defectos que a ustedes más lo irritan? Le irritan. Piensen. ¿Qué actitudes? Cuando alguien tiene esa actitud o ese defecto, es posible que ustedes reaccionen feo o que estén irritadas o irritados. Piensen qué podría ser cuando hay poca inteligencia, es honestidad. Pero hay cosas que, que, me, que podemos decir que a veces me sacan de quicio, ¿verdad? Piensen qué son. Una vez que ya lo pensaron, Puede ser que nada, ¿verdad? <risa> Pero posiblemente hay algo. Hay algo que lo saca quicio Prepotencia, impaciencia. Dijeron ahí, intolerancia. Que no dejen hablar a otros, ¿verdad? Sí, hay cosas. Entonces, eso saca quicio Pero entonces la última pregunta que quisiera hacerles es... Entonces, ¿cuáles serían las cualidades, impuntualidad? Sí, eso es una cosa, ¿verdad? ¿Cuáles serían las cualidades que se debe tener para enfrentarse positivamente con eso que acaban de pensar? Aquí dice querer invadir, invadir una persona potente que miente. Entonces, frente a eso, porque la persona que tiene esa característica, ese efecto. Tiene otras cosas que son positivas, pero particularmente tiene eso. Entonces, ¿qué cualidades debo tener para enfrentarme positivamente con eso? Entonces, tense un chance, benevolencia, ¿verdad? ¿Qué más debo tener yo? Porque Definitivamente con mi irritación la persona no va a cambiar. Firmeza, seguridad, ¿verdad? observar, escuchar, generosidad. Pensemos, ¿verdad? ¿Y cómo yo voy a poder potenciar eso en mí? Porque ustedes saben que en paciencia, humildad, compasión, ignorar, <ríe> sí. A eso vamos a ponerle un nombre más bonito ahorita más adelante, que es cómo observar sin absorber. Porque la cosa es que definitivamente ahora nos toca estar juntos y a veces efectivamente otros van a actuar de manera que no me gusta. Y uno lo que hace, fíjense, nuestra forma de actuar siempre es como querer hacer algo para que ellos cambien. Pero en este caso, la propuesta es que yo puedo hacer algo para que yo me mantenga con bienestar emocional. Porque vean, si yo me espero a que cambien, puedo esperar mucho tiempo y no van a cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantener mi mente tranquila, libre? Eh, entonces, quiero mostrarles una imagen. Está bien, ahí no sé si están viendo y que me digan que lo ven ahí, ¿verdad? Eso es un iceberg, ¿ok? Entonces, en ese iceberg, imagínense que hay una corriente de viento, ¿verdad? Hay una corriente de viento en el iceberg que pasa por arriba del iceberg que va de derecha a izquierda, pero es un huracán de esos número 5, ¿verdad? Una tormenta que pasa. Pero por debajo del iceberg hay una corriente de agua que va más bien de izquierda a derecha. Vean, imagínenselo. Aquí está el iceberg, ¿verdad? Entonces arriba hay un huracán que va de derecha a izquierda y después abajo hay una corriente de agua que va de izquierda a derecha, o sea, en sentido contrario al huracán. ¿Hacia dónde creen que se mueve el iceberg? Tres opciones, les voy a dar. Una es que se mueve con la fuerza del huracán. ¿No se ve? Me dicen, ¿cómo que no se ve? Ahí ya lo pongo otra vez. Ahí lo ven. Ok. Entonces, tres opciones. Una es que se mueve con la fuerza del huracán, por arriba. La segunda es que se mueve con eh, la corriente de agua porque va por abajo y la otra es que no se mueve que por las dos fuerzas no se mueve a ver piensen cuál sería la respuesta de ustedes o con el huracán o con la corriente o que no se mueve <ríe> buena pregunta Ok, de izquierda a derecha con la corriente de, de agua, otros del huracán. ¡Excelente respuesta! <ríe> Se mueve con la corriente de agua, ¿verdad? Porque tiene más masa, el 90% de la masa está bajo tierra, es más grande, pesado. Entonces imagínense de esa manera que, eh, muy bien explicado. Respondieron muy bien. Entonces, de esa manera, imagínense que las situaciones externas son como un huracán, a veces número 5 o sea, bastante intensas. Pero ¿qué hay dentro de mí que es una fuerza invisible, que es algo que no es físico, pero que incluso me, is, me hace ir contra el huracán y me sigue, sigue determinando la dirección hacia la que yo voy en mi vida? ¿Qué será esa, eso que está dentro de mí que tiene la fuerza de hacerme continuar a pesar de todo? ¿Qué, ¿Qué es eso? Eso que está dentro de mí son mis creencias, mis valores, mis principios. Y algunas personas pueden decir, yo a veces yo siento que, es mi, que lo que yo tengo adentro es tan fuerte Dice que me pueden matar y yo no voy a ser violento. Cosas así, ¿verdad? Como, como que son principios de vida. Eso es lo que ustedes mencionaron previamente. Es la fuerza que uno tiene para actuar frente a los defectos o las cosas que me irritan de otras personas. Es una fuerza invisible, no es físico. Es algo que uno tiene adentro. Pero si ustedes han conocido, imagínense la persona más tranquila, más paciente que han conocido en su vida. ¿Cómo esa persona logró tener esas cualidades, esas características? ¿Verdad? Es como, ¿cómo logra alimentar esa parte que no es física? Entonces, eh, es porque a nivel espiritual, el, el crecimiento espiritual es es eso, es precisamente hacerme responsable o cargo de alternativas frente a mi propia irritación, mi propio cansancio, mi propio rechazo y yo verificar cuál es mi nivel de paciencia, cuál es mi nivel de respeto hacia mí, hacia los demás y si en algún momento yo me doy cuenta que no es suficiente, yo sencillamente mis valores propios, en en mis deseos más positivos puedo encontrar la fuerza para modificar las actitudes que a mí no me gustan, ¿verdad? Entonces, eso, vamos a hacer un pequeñito ejercicio en este momento para reconectar con lo mejor que tengo yo. Porque estoy segura que todos ustedes que están ahorita escuchando o viendo tienen mucho, mucho potencial todos los seres humanos tenemos mucho adentro, pero nos vamos a conectar con eso ahora, de verdad. Entonces, solo quisiera que ustedes visualicen, ¿verdad? Eh, un lugar de su casa, el lugar más cómodo donde se sientan mejor. Imaginen que ustedes están ahí, puede ser que ya están, ¿verdad? Cuando están escuchando esto. Imaginen que ahí están en un lugar protegido. En este momento no necesitan estar a la defensiva. En este momento pueden bajar las armas emocionales. Y puedo reconectar con, con quién soy yo y recordar qué es lo que yo creo. Para mí, ¿qué son los valores más importantes en mi vida? que es algo que tengo en mí? Recordar que esa bondad que estoy pensando ya está en mí. No la tengo que buscar afuera, porque está en mí, en mi interior. Siempre ha estado ahí. Ahí está una gran fuerza, sutil, metafísica. Solo tengo que recordar que está ahí, dándome un espacio de paz. Muchas gracias. Bueno, esa es el primer, la primera parte de la charla que quería compartirles, ¿verdad? Como nosotros recuperar nuestro autocuidado, es recuperar aquello invisible en mí, donde yo puedo estar en seguridad, tranquilidad, ¿verdad? Ahora, resulta que ahora vamos a ver otro tema. Ustedes saben que hay algo que se llama el efecto Pygmalion. Y eh, la base del efecto Pygmalion es, se dice que lo que uno ve es a lo que uno le da fuerza. Esto lo descubrieron eh, en educación. Eh, se descubrió que de acuerdo a cómo la maestra o el maestro ve al estudiante, el estudiante hace el favor <ríe> subconscientemente de, de actuar de acuerdo a cómo lo están percibiendo. ¿Verdad? Entonces eh, se, se descubrió eso. Eh, que uno, si alguien te ve como una persona dulce, amorosa, por eso, bueno, con la persona que vos te ve tus cualidades, uno se siente tan bien con esa persona, uno se siente tan agradable, pero la persona que siempre te ve los defectos, ¿cómo es que lo afecta a uno? Uno no quiere estar con la persona que siempre te está diciendo los defectos que tiene y a veces... No me los dice, pero me los ve, ¿verdad? Entonces, eh, si en base a esto que estamos diciendo, es muy interesante ver que uno puede decidir qué ver. Y si yo me enfoco en las cualidades de los demás, los defectos de ellos van a quedar como una sombra. Eso es una tarea que nos sirve en esta época de confinamiento, es escribir las cualidades de todas las personas con las que estoy conviviendo y hacer el esfuerzo de ver al menos cinco cualidades en las personas que estoy conviviendo. ¿Cuáles son sus características positivas? Y si lo escriben, es todavía más Porque te me ha dicho... Ay, no tiene, pero de fijo tiene. Entonces, solo tengo que cambiar mi perspectiva, a ver qué es lo positivo, las cualidades de esta persona. ¿Sí? Eh, si yo solo veo defectos, van a ver que la relación queda estancada, como agua estancada, y en un agua estancada hay mal olor. ¿verdad? Salen bichos, aquí ahora hay dengue, entonces imagínate lo que podría pasar, eso pasa en las relaciones, se estancan cuando yo solo veo lo que es defectos, y ustedes saben que se dice que en las relaciones de muchos años, por ejemplo de pareja, al inicio el enamoramiento es muy idealizado, ¿verdad? Es como hoy oh, el otro le gusta la misma música, le gustan las mismas, eh, ideas políticas, le gusta lo mismo que yo, ¿verdad? Hasta que uno se da cuenta que el otro, el otro es otro y yo soy yo, ¿verdad? Y como que hay una etapa donde ya no se idealiza al otro. Pero lo puedo conocer tal y como es, y aunque es un duelo, porque pues no es mi sueño, ¿verdad? Definitivamente es una persona valiosa y definitivamente tiene cualidades. Entonces, ¿cómo, cómo hacer para yo... Eh, enfocarme en ellas ¿verdad? Y, y descubrirlas descubrir su real belleza verdad. entonces es una tarea eh, porque quiero preguntarles para que ustedes eh, se reflexionen ¿qué está influyendo en, en mi percepción? O sea, ¿qué influye en mi percepción? Porque si uno se pone a analizar, a veces lo que está influyendo son mis expectativas, cosas que yo pienso, en mi cabeza tengo un montón de deberías, <risa> debería ser así, debería ser así, ¿verdad? Eh, hay cosas que en mi percepción influyen, que son mi cultura, mi forma en como yo fui criado, criado, eh, a veces mi propio estrés, mis propios temores están influyendo en mi percepción de lo, del otro, ¿verdad? A veces porque el otro hace cosas que yo no espero, digo, ¿por qué? ¿Por qué, me, por qué le digo por qué? Porque estoy juzgando, ¿verdad? ¿Desde dónde viene mi percepción de que, de, juz, de juzgar eso? ¿Sí? Porque la realidad todo viene de una interpretación que yo estoy generando en mí, ¿sí? Entonces... Eso es respecto al observar al otro. Ahora, ¿qué tal observar a mi propio ser? ¿Cómo me veo yo a mí misma o a mí mismo? Porque usualmente, si yo veo a los demás con crítica y juzgo, yo me veo a mí mismo tres veces peor. Entonces, ¿cómo tener una cap capacidad de observación distinta, que sea más, más eh, real, positiva, Necesito yo realmente quitarme todos los adjetivos que yo me he puesto. O sea, todas estas, que vos sos así, sos así, ya. Eso significa silencio, silencio fácil para yo poder observar con claridad, total claridad, cuál es mi naturaleza real. No con la vocecilla ahí. De, de los que decían, es que no, usted no es buen estudiante, usted es así, usted es asado, silenciando esas vocecitas. Y realmente observarme de manera limpia, como, como si pudiera dejar todo atrás. ¿Quién soy yo realmente? Eso implica observar sin absorber. Eso significa ser activo. Mientras observo, porque ustedes saben que uno, los ojos captan la información, pero yo puedo observar de manera activa, no solo escuchar de forma activa, pero observar yo teniendo la capacidad de decidir hacia dónde va a ir mi atención. Y para no juzgar, yo tengo unas frases para mí que me han servido mucho en este tiempo que es, todo es como tiene que ser. Imagínese pensar y observar que todo es como tiene que ser. Imagínese. O otra frase es, estoy con las personas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque si yo pienso así, una cosa es que acepto, pero otra cosa es que, efectivamente, ¿por qué estoy en el lugar correcto, con las personas correctas, en el momento correcto. Siempre yo estoy en el lugar donde yo necesito eh, purificar, sanar, saldar, crecer, fortalecer. O sea, estoy ahí por alguna razón. Y por esa razón, aunque a veces se sienta fuerte, es, es positiva detrás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para lograr cambiar la mentalidad en vez de rechazo a una mentalidad de gratitud. Imagínense que hoy ustedes es un día que están vivos, es un día que están aquí. Imagínense que hoy es como su primer día de vida y también el último. Imagínense que han podido tener algo un clima único imagínense que incluso a los que les tocó hacer teletrabajo se liberaron de todo el tráfico. Bueno, algunos países le dicen tranque, no me acuerdo cómo dicen en Colombia. Pero imagínense que ya no hay presas, no hay, no hay bloqueo de carros. Nos liberamos de eso. Eh, imagínense cuánto tiempo usted quería una jornada laboral flexible. <ríe> Con el teletrabajo tal vez es más flexible. Es decir, en vez de estar siempre quejándome es que ahora tengo más, más carga, ¿qué es lo positivo de la situación que estoy viviendo? ¿Qué tal si yo pudiera observar con esa gratitud y descubrir que hay bueno, cosas buenas? Trancón le dicen en Colombia, que no hay trancón. Usted, ¿verdad? Uno decía, ay, oh, siempre tengo que durar dos horas en el trancón, ida y vuelta, y ahora no tiene trancón. ¿Verdad? Es decir... Eh, a veces el ajetreo de levantarme, salir y tal, y se me olvidaron cosas en la casa, ahora usted está ahí. O sea, lo que les estoy ayudando es cómo cambiar mi perspectiva y observar las cosas con gratitud. Eh, porque donde hay gratitud, definitivamente hay bienestar. Y además, una persona que tiene gratitud, es agradable, es liviana, puede encontrar mejores eh, soluciones sí. entonces imaginen hagan ese ejercicio por un momento de ver qué es lo bueno de apreciar el momento en el que estoy en est ahorita alguien dijo no me tengo que más maquillar, no me tengo que vestir elegante <ríe> pues estar cómodo, cómoda ¿verdad? a Antonella, que bueno sé que porque lo puso antes ella es de Brasil y, y yo no sé qué hora ya es allá pero puede estar escuchando esto verdad bueno entonces esa es la segunda tarea que tiene que ver recuerdan con lo que que lo que yo observo le doy fuerza eso es eh, probado entonces la capacidad yo de observar las cualidades de observar con gratitud y de no absorber lo que me hace mal. Poder filtrar, ¿ya? Eso es lo segundo. Y con lo que quería terminar, es un principio espiritual para ayudar al crecimiento. Eh, dice, intervenir y retirarse. Ahí escribió Antonella y algo más, dice... Este tiempo sirve para el reencuentro con nosotros. Allá son las casi las nueve. Dice, a cambio, no tengo trabajo. Eso es, eso es una cosa, ¿verdad? No hay trancones, pero no tengo trabajo temporal. Estoy entre trabajos, porque vas a tener trabajo, ¿verdad? Esto es temporal. Entonces, este principio espiritual es sumamente importante. Se llama intervenir y retirarse. Y se les voy a mostrar la imagen que les busqué para eso. Ahí la ven, ¿verdad? Es eh, cuando uno siembra una matita, ¿verdad? Y hay alguien echándole agüita. Resulta que a las plantitas, si usted no les echa agua, lo que es necesario se va a morir. Pero si usted le echa mucha agua, también se va a morir. Y además, una persona cuando siembra no está a la par de la semilla diciendo, bueno, ya, ¿cuándo? ¿Cuándo va, ¿cuándo va a crecer? ¿Cuándo, ¿cuándo? Ya, ya me va a dar eh, frutos? ¿En qué momento? No, ¿verdad? La persona que siembra, siembra, le da cuidado, los cuidados que requiere, es decir, con paciencia. Eh, se los voy a volver a poner porque me dijeron que no vieron. A ver, a ver ahí si, si ven la matita, <risa> ¿verdad? Es, es que las imágenes funcionan, ¿verdad? Eh, resulta que si yo hago una acción positiva, si yo cuido, yo puedo confiar, confiar en que la matita que sembré le tengo que dar su tiempo y que, por ejemplo, yo solo estoy a cargo del agua. Pero yo no estoy a cargo de ser sol. El sol hace su función y también el aire hace su función. O sea, yo no soy la única persona responsable del bienestar de la matita que sembré. De la misma forma en la familia, observen y, y, y, y observen con atención yo solo soy responsable de lo que yo puedo dar. No soy la única persona que puede generar bienestar y, y ayudar a los, a los otros con los que yo convivo. Para eso, por ejemplo, en el, en el tema de la matita, está el sol que brilla y lo hace solo. Yo no tengo nada que ver con ese sol. La matita lo recibe. ¿verdad? La matita recibe el, al, el alimento de la tierra. Yo tal vez le pongo un poquito de abono pero yo solo soy responsable de echar agua. ¿Captan la idea? Porque a veces nuestro estrés es porque yo estoy asumiendo que yo soy sol, soy viento, soy el agua, soy la tierra, soy todo. Y yo no soy. Yo tengo que reconocer mis propios límites. Y en esto, tanto a nivel familiar como laboral, y se los comento porque yo estoy precisamente trabajando ahorita eh, Naciones Unidas y apoyando también al personal de la OPS, que es la Organización eh, Panamericana de la Salud que trabaja con la OMS. Y muy cansados porque ellos han estado fin de semana, han estado eh, en las noches. Pero ¿qué pasa si uno mantiene un nivel de estrés así para resolver cosas que yo no soy capaz o sea, porque hay límites, hay cosas que otros pueden hacer y que yo no puedo hacer. Y que definitivamente para que la mata crezca, o sea, para que esta familia crezca y en ella cada quien eh, se desarrolle, yo no soy responsable. Incluso no soy responsable de siempre cómo se sienten los demás. E, en eso hay muchas variables. Porque a veces nos sentimos culpables. Mira, es que yo debería haber sabido que mi hijo se sentía mal. Pero, ¿por qué debería haber sabido? Yo, yo puedo saber lo que yo soy capaz de saber, no mucho más allá, ¿verdad? Entonces, y confiar, confiar porque hay otros, e incluso hay el alma suprema en aquellos que creen en Dios, que es responsable. Y yo tengo que entregar muchas cosas de responsabilidades también a él y a cada quien, a quien lo tiene, ¿verdad? Dicen que una de las cosas para tener armonía obviamente es como distribuir tareas y se puede hacer de forma divertida, poner las tareas en unos papelitos, en un platito y entonces hacer el juego de, de la, del sorteo de la mañana y cada quien saca un papelito con su tarea y confiar en que esa persona la va a hacer y la va a hacer bien, solamente inspirar. Hagamos estas tareas juntos, ¿verdad? Porque en vez de que sea algo, algo pesado, puede ser un, un juego, ¿verdad? Puede ser algo que de bienestar. Entonces, eso significa intervenir cuando es necesario, pero también saber retirarme cuando no soy necesaria o necesario. Y esto tiene que ver para muchos, mucho, mucho tipo de cosas, ¿verdad? Saber decir, hasta aquí llegué. O sea, ahí ya me voy a retirar. Es un asunto de, de discernimiento, de autorrespeto, es un asunto también de confianza, de buenos deseos, de dar libertad y finalmente de armonizar. Y realmente eso genera armonía. Y efectivamente no es que me voy a retirar del todo, yo voy a estar ahí apoyando en lo que yo me toca y en lo que puedo pero en lo que no puedo, me voy a retirar. Entonces, eh, a nivel espiritual, eh, esto me sirve mucho, digamos, este principio espiritual eh, para cuidar que yo no esté alimentando mi ego, porque a veces uno hace que los demás sean dependientes de uno, sin tampoco es que no lo hace así tan... Tan adrede, a veces es subconsciente, pero uno hace que los demás lo necesiten a uno más de lo que de verdad deberían necesitarlo. ¿Por qué? Porque yo necesito que me necesiten, y entonces necesito sentir que soy indispensable para ellos, que me llamen para si necesitan tomar decisiones, que me consulten, que, ¿verdad? que para cualquier cosa yo esté ahí, pero será eso que es porque de verdad soy necesario, porque estoy alimentando mi propio ego. Tal vez yo ahí tengo un vacío que necesito llenar espiritualmente y, y realmente soltar, ¿verdad? Soltar y, y no ser tan necesaria. De hecho, lo mejor, mejor es no ser casi nada necesario, ¿verdad? Porque eso significa que todos en la familia o en el lugar donde estoy son necesarios. Eh, responsables, han logrado crecer, han tenido bienestar, ¿sí? Entonces, eh, les invito a que hagamos una experiencia de, de meditación y las personas de ustedes que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer en el chat. ¿Está bien? Entonces, en este ejercicio de meditación, lo que vamos a hacer es por un momento, darme las gracias a mí mismo, a mí misma, porque estoy aquí y ahora. Como sea que yo estoy, he logrado avanzar hasta aquí porque he tenido resistencia, he tenido muchas cualidades, mucha fortaleza. Y aunque haya caído y me haya equivocado, me he vuelto a levantar.